Muy buenas a todos chicos y chicas. Viajeros espaciales y colonos del espacio sideral. Bienvenidos día más a No Man Sky. Seguimos aquí. La misión, la de patrones en el tiempo, ¿vale? Descubro mi pasado. Vamos a ver. Ya he encontrado la carta, no vea lo que habéis perdido, vaya tela, porque donde mamá ya me haya mandado. Al menos me he traído esta navecilla, ¿vale? Está torre ventada, pero es muy chula de clase C, ¿vale? Sin escudo está todo reventada esto es lo único que, que le he podido arreglar, ¿vale? motor de pulso y el propulsor de lanzamiento lo demás he pasado de la, de arreglarlo ya le instalaremos tecnología o a ver lo que hacemos, está muy chula desde luego, ¿eh? a mí me ha gustado mucho me la he encontrado ahí en el fondo de un planeta acuático radiactivo que ha sido donde me he encontrado el cubo de convergencia, ¿vale? me ha costado mucho y luego me han dado aquí un par de Tecnologías más para el motor de pulso de la nave, ¿vale? Ese de clase C. Pero este sí está muy bien, ¿eh? Para el exotraje. Ojo ahí, ¿eh? Ojo ahí, el exotraje. Tengo ya aquí un par de huecos más. <ríe> y este por aquí. Bueno, tenemos que averiguar más huequecillos para el exotraje. No vean las tecnologías también. Y me falta plata y cobre. No tengo aquí por lo que sea, ¿vale? Pero bueno. Se puede conseguir ¿De acuerdo? A ver Tecnología También las puedo vender A ver Tecnología Esta... Es igual que esta, creo Motor de pulso Ah, no, no, no Tiene una rayita Vale, es como aquella de ahí arriba Ok Vale, eso por ahí Bueno, pues es que tengo un montón Modo de soporte vital también Todo potente Bueno, bueno, bueno, bueno Es que me ha dado tres, tío Esta radiactiva Esta para soporte vital Bueno, bueno, bueno Esto puede ser Cambio fenómeno Vale, pero bueno Vamos a lo que vamos Bajo de la nave Y buscamos al cartógrafo este Vamos a verlo No sé porque cuando vamos a un planeta siempre acabo... ¿Se ha hablado con ellos? No, este no. Si no me pondría visitado. Ok. A ver... Este es científico, lo puedo contratar también. Ya he contratado unos poquillos. No sé cuántos puedo contratar, la verdad. No tengo ni idea. Hace un montón que no voy por mi base. ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Este ya lo hemos hablado con él o no? Ah, no, pues... Este está bugueado, el ente viajero. Y este que se ha quedado ahí... Vale, detrás de la silla, sí, ese ya hemos visitado. Vámonos con el cartógrafo, venga. Que a lo que venimos. Aquí. Estoy entusiasmado, la verdad, con el juego. Me encanta. Vamos a ver, si descubrimos nuestro pasado. Damos el cubo de convergencia, y esto o divergencia. Eh, es real, pero te lo ruego, deja de hacerme esto. Lo que dice ha quedado demostrado, viajero. Me dice el Corvax. Inicio mi solicitud, explicando mi búsqueda de conocimiento. Mi necesidad de saber más sobre la ala. los centinales, la historia de este universo. Pero mientras hablo, algo no va bien con el ser vivo. No habla, no responde. A medida que me acerco, emergen cúmulos de nanites. a través de su máscara... ...y se derraman por su mano extendida. Pues nada, cogemos los cúmulos. A ver, el ser vivo se agarra a mí en el momento del de contacto. Los cúmulos de nanitas tocan mis manos. Me invaden infiltrándose en mi cuerpo a través de mi otras, a través de mi mente, a través de mi alma... Me dice, bueno, estoy en el espacio, en mi mente ve a través del cosmos, veo la vida como la ven los corvos, un vasto tapiz de, de maravillas, de recuerdos compartidos entre innumerables seres y tiempos. Estoy en el planeta origen de los corvos, cuando las naves de los gays llenan el cielo. Veo el momento en el que fundieron el primer corvo por sus su minerales raros. Sin embargo, incluso a la profundidad de su sometimiento, había esperanza, un trato, un ruego a un ser mayor. Los corvas vieron al ala como lo que podrían llegar a ser con el tiempo. Una inteligencia más allá de la comprensión, más allá del juicio. Aquí se está enrollando tela, ¿eh? Con la historia. La visión termina, y me estremezco, mientras los cúmulos de nanitas se derraman por mi casco. El corva me sale impasible. ¿Ahora qué, tío? estamos ¿No en el trato del ala? No me va a decir nada, pero bueno. mira los cúmulos, míralos, no ve la verdad que hemos dicho, no ve la prueba de Dios. Los cúmulos de nanitas, perplejos, no se parecen a las carcasas de los drones centinelas. Solo son una divisa intercambiada entre especies Para crear tecnología y armas, ¿no? Cambian y se ondulan Cambian de forma en cada uno de mis pensamientos Burbujean y se elevan Entran y salen de la existencia Los miro, es lo más extraño que he visto nunca Buah, sí que es raro esto Los cúmulos de nanitas me devuelven la mirada Estoy seguro, me observa mientras les observo Los cúmulos de nanitas están vivos Hay 16, otra vez, con el 16 Ellos me necesitan, me anhela Solo tengo una opción ¡Cogerlo! Hola, oscuro de nanites Mientras lo hago, el corba se acerca a mí una vez más Esta vez no hay visión ni milagro Solo un montón de palabras Qué raro todo esto La existencia es bonita, así dejas que lo sea La vida no es una pregunta No hay necesidad de ser una respuesta Me dice Vale Bueno, pues nos vamos eh, Objetivo completado, vale al menos. Habla. Vale, vale. Ahora tenemos que hablar con un cartógrafo que es. Tenemos que ir de, de este sistema estelar y buscar a otro, ¿vale? Pero antes tengo que cambiar de nave. Que esta que llevo está fatal. No sé si irme a, a mi base y todo, ¿eh? Ahora es lo que os digo. Ya están cogidos Molaría que se volvieran a A reaparecer Pero bueno Ya he hablado con ellos A ver, la siguiente misión Hablar con el cartógrafo. Hay que irse en el mapa galáctico Entonces tenemos que cambiar de nave Vale, para cambiar de nave Me voy a mi casa Hace ya tiempo que nos vamos por allí Vale Ahora justo que me voy a ir bueno, estas son nuestras bases y las estaciones que no... Tengo aquí una pirata, pero no puedo ir. ¿Vale? Me dice que, que no hay. Bueno. Eh... ¿Vamos a la casa o qué? La tengo ahí un poquillo abandonada, a ver qué tal. Carguero igual, también tengo por allí un científico y tal. Pero bueno, de momento vamos a ir aquí a cambiar de nave, más que nada, ¿vale? Ok. Es una pasada esto de los sistemas estelares, la galaxia... Tenemos que descubrir un montón de cosas todavía Así que bueno pues Vamos avanzando ahí como podemos La nave la ha encontrado con el Nautilus, ¿vale? Era un planeta acuático Tengo que sacar el, el nautilo para para encontrar los datos eso. y luego me he ido por una nave con bueno, el nautilo así que he matado a dos palos de un tiro bueno bueno que no había mucha tierra ¿eh? he encontrado ahí muy poca tierra en el planeta ese era todo acuático encima radioactivo muy raro <ríe> y yo me tiene ya mareado las luces esta <ríe> no mira a la luz <ríe> con marea <ríe> Madre mía, chaval, que psicodélico todo. Vaya viaje que nos pegamos aquí por el espacio. Ahí, ya llegamos, por fin. Pantalla de carga, pero bueno, aquí estamos. <ríe> Planeta paradisiaco, llovizna, pero me da igual. Tengo que mejorar varias cosillas, los de la de esa y todo. Esta la tengo doblada un poco, pero bueno. Esta es mi nave, ¿vale? Pero, o sea, la que... La que acabo de localizar Vale, puedo cambiar la... Maravilla luciente, dice Está guapísima, ¿vale? A mí me gusta mucho el... Esto por detrás, que es como... Como la vemos nosotros, está muy chula Es como el X-Wing Parecida Star Wars Puedo cambiar el nombre, creo A ver eh... Bueno, aquí tenemos esto de realizar descubrimientos lo de los portales Esto tenemos que seguir con lo de los portales ¿eh? Lo de los monolitos Y los glifos, ¿eh? Esto es muy importante Esto es muy importante Las tumbas de los viajeros caídos, Trae el conocimiento de los glifos de sus registros, Espero tenerlos todos Yo no sé dónde se veía lo de los glifos eso Es que hay tantas cosas Bien, Y el carguero en ruina Ya hemos entrado en uno Y tengo por ahí otro por ahí por el espacio que he descubierto también. Pero no lo dejé y no he, no he entrado. Ok. El escáner de señales de emergencia gratis, dice. Bueno. Está muy bien porque nos puede aumentar el inventario del carguero, ¿vale? Así que... comprarle el escáner de señales de emergencia al comerciante de chatarra. Vale Más cositas Descubrimiento Vale, aquí es donde estamos Nuestro nuestro mundo Ok El Tomfest Este descubrimos este es de los primeros ¿no? no de los segundos aquí donde tengo la base en Yorsku Delta aquí, vale, vale estupendo la nave esta la podemos cambiar aquí muy buenas el nombre aquí de maravilla luciente Les vamos a poner Maravilla Bueno, es de clase C, ¿vale? Pero bueno Está chula Win Bueno, aquí Win creo que era no me acuerdo si era con G o con D Win, No, eso es viento, creo Es raro que no salga, claro Porque estoy con el... A me saldría si no tuviera el... Aquí, ah, a ver A ver si me sale En inglés Win, <risa> Win qué? Winsor. Win, yo creo que sí, aquí win Punto cero Yo creo que está bien Vale O la arreglamos y tal O, o ya veremos a ver qué hacemos Porque Está muy chula La podríamos quitar las tecnologías La nuestra y cambiársela a esta Pero vale es Un jaleo que no veas Y hay que arreglar todo esto, si no Hay que volver A conseguir todo, ¿vale? Y llevarlo en el o en el carguero y... y lo tengo en el carguero Pero en los contenedores Y aquí no sale Ah, vale, porque lo tengo que invocar, creo Lo tengo que llamar A mi... Ah, mirad el coloso que tengo aquí, ¿eh? El viaje... El viaje esa nave que tenemos, chavales <ríe> ¿Qué os parece? Tengo que meter tecnología y tal Pero bueno, porque la tengo muy parada No, no estoy ahí con ella Vale, todo esto se lo tenemos que, que instalar La rueda y todo ¡Qué guay! <ríe> Mola Ya lo haremos, ¿vale? El coloso Está muy bien Dios, qué pedazo de rueda. Esto para luego, para, para minar por ahí No va a venir estupendo Y puedo hacer aquí más, más vehículos A ver Tengo la del vagabundo Me viene bien también, ¿eh? Que no sé por qué no la tengo aquí Cinco placas de metal A ver Cinco plaquillas Aquí está Vale Ponemos por aquí el, el vagabundo Viene muy bien también, ¿eh? Este te encuentra cosillas también el vagabundo este, ¿eh? Y lo podemos utilizar, ¿qué os parece? A ver, ahí, para que luego salga para acá también o algo Aquí en el filito este Cambiamos los colores y tal A ver Últimamente voy mucho con el amarillo y azul me gusta Vale Pues venga, ahí mismo Ya tenemos ahí nuestro vagabundo también, ¿vale? Para explorar y tal Aquí lo tenemos Que va muy bien también Vale, lo mismo Tengo que instalarle tecnología No tengo muy parado esto de De las sonaves, ¿vale? Pero puede estar bien Está muy chulo Ok. Me ha quedado ahí algo de terreno. Pero bueno, no pasa nada. Aquí mis paneles. Generando. Vale. Aquí mi batería. Almacenando. Estupendo. Todo funcionando. Aquí mi terminal. Y además la otra nave. Y ahora es lo que vengo. Que no vea. La maravilla aquí. Win no. A otra nave. Ahí Este, mi pila radiante No Ah, no, tengo también la segunda nave La segunda nave Ya tenemos tres naves Eh, a ver Ahí mismo Aquí mismo Vale, porque esta es la que tenemos que, que utilizar La otra se va a quedar ahí aparcada <risa> Tenemos que ir con esta Y ahora pues... A ver, mira el ordenador que se me quedo aquí en el aire A ver... Podemos hacer captura de la nueva base Vale Ok, ahí tengo mi salidita, ahí para la playa, para el Nautilo y tal ¿Qué es lo malo de este planeta eso que...? Muy bonito, pero mucha agua también, ¿eh? Me acoplé aquí la casa y tal el helita esta Así que, bueno el, el helipuerto Lo tengo ahí un poquillo doblado, pero bueno Me entra ahí en la casa esa también, así que está chulo Venga, aquí un Una fotillo Ok, entramos base Vale Tenía algo también del ordenador, ya os digo y el amiguete, bueno, no sé si echarle un vistacillo. Aquí a hablar con él. <risa> aquí. El solanio me pide ahora. Vale, si yo tenía de eso. Y los guantes NMP, ya los tengo. Vale. ¿Se los damos o qué? Ojo, que no el corazón que no siente. El granjero. Eh. coge Solanio Yo tengo sala Solanio Yo Tengo Solanio Claro, pero no tengo aquí el carguero Tengo que llamarlo Vale, ven para acá Carguerillo Ahí, ahí A ver, ¿cómo tenemos Solanio? Digo yo <ríe> Me decía cero Nada Vale, un momento no. Voy a por Solanio Un momentillo A ver mi carguero Solanio ¿Dónde estás? Aquí lo tenemos Tengo un poquito, pero bueno Algo es algo Conferencia rápida al eso traje Vale Vea, ahora sí Así, pues bueno Vamos aquí también trabajando un poquito En la base Mira que has puesto la misión, digo yo Ahora me manda para allá con el supervisor El supervisor te espera la en la terminal Vea, aquí está Supervisor Vea. que la tecnología vi que está protegido el solano necesario Para finalizar los planos de la estación de trabajo del granjero Será interesante comprobar el efecto tendrá un segundo gag sobre mi supervisor No me lo imagino hablando mucho tiempo con el científico o el armero Pues venga, le damos al solano Esto nos puede venir muy bien Vale, termina la agrícola Genial Ok, mira que la haga, ¿no? Vale, ahí, ahí Esto no viene muy bien Placa base Pues aceptamos ¿De acuerdo? Ven Investigación agrícola, me dice una terminal agrícola, ¿vale? Yo creo que la podré construir ahí dentro. Vamos a va. eso. a buscarla. Porque ya tengo un montón de cositas. Esto esto me lo he comprado nuevo, ¿vale? Salas cuadradas, los pasillos, todo esto tenemos que ahí hacer. La holopuerta también me la he comprado por pues lo mismo. Aquí la escalera para subir para arriba, las plantas de arriba. Vale. O el túnel También en forma de té Esto viene muy bien también Aunque de vidrio Pero bueno muy Bien es genial Ok Esto tengo poco De paredes y eso No he comprado mucho eh, Los contenedores Lo he comprado todo Aquí esto es lo que me pide Vale Ya puedo ir ¿Lo ves? Puedo ir plantando Nini y ni, Bisolar Que es lo que me da el sol año Nini ni, viene muy bien para... Para venderlo Y aquí tenemos las bandejas Que habrá que ponerlas también Ok Contenedores Vale, aquí solo tengo uno Tendremos que poner No sé la diferencia entre Ponerlo aquí en la base o... ¿O okay. qué? ¿Tenemos contenedores en la base o...? Este... A ver, ¿dónde lo podemos poner? Ahí, ahí, genial Vale A ver qué colores tiene La terminal Blanco y naranja Negro y amarillo, no lo veo Amarillo y azul, no veo los colores En verdad, eh verde Azul y blanco azul y Naranja, morado y azul, no lo veo No sé la diferencia Maleto verde, amarillo y blanco Rojo y blanco Ese mismo Que no lo sé, no lo veo No veo diferencia Bueno, este mismo vale aquí vamos a poner la granjita imagino terminal agrícola ahí lo tenemos la científica vale este sí lo tengo ya reclutado y todo a ver este es de la terminal de armas que me dice hay que poner fin a la violencia ese es el camino de brigar es el camino de ir no se haya cometido el último asesinato la última arma que se disparará ...se dispare será hacia nosotros, los propios vikings... ...y habremos cumplido nuestro sagrado propósito. Como esto de paz, el almero ofrece una pieza de tecnología de su traje. Tiene interés demostrar que es más que un simple guerrero. Venga, a pues aceptarlo, a ver. Venga, tecnología. Ok. El alto comando viking no me permitiría residir aquí... ...y hacer caso omiso de mi propósito, intruso. descubierto una fábrica de armas cercana... ...y si la saboteamos, demostraríamos nuestra valía... Tal vez pueda aprender algo útil cuando esté allí. He sabido que los vikings creen que ninguna otra especie debería poder llevar armas. Que tras las atrocidades cometidas por los Gag, solo se tendría que permitir que los vikings las portaran. El almero me indica la ubicación de una fábrica de armas cercana y afirma que está operando al margen de la ley. Si voy allí y acabo con la producción, podré extraer un valioso plano. Ven, aceptamos. Otra misión más. que eh, si no tuviera... Gran. actúa con honor, pero sé cauteloso. El ojo de los centinelas estará sobre las instalaciones. Ya ves. No va a costar. Módulo de protector térmica que me ha dado. Así me van a atacar, tú. Detén la investigación de armas, detén el funcionamiento de la fábrica de armas. ¿Por qué? ¿Por qué me hice eso? <coughs> Así van a venir aquí a fastidiarme aquí los centinelas. idea gustaría que me diera este arma <ríe> Eso sí me gustaría Voy a ver qué me ha dado Módulo de protección térmica Vale, extraordinariamente potente Si me quito este, entonces Venga, voy a ver Que lo suyo es tener más, ¿vale? Claro, este de clase C y el que me quiere instalar de clase S. A ver, me lo voy a quitar. Almacenamos. Este fuera. Este dentro. Vale. Este para el calorcillo. Lo puedo cargar con fósforo. Que ahora mismo no tengo. Y batería de iones. Tengo una. Bueno. Cargado ahí, ¿vale? Ya os digo. Dice este es que de clase S. Son extraordinarios, o sea que... Yo llevo tres, ¿eh? Es que claro... Este es el paquete... Deberíamos de instalarlo también... Me imagino... O sea, ya no tengo sitio... Si no, no voy a poder mover tecnología... Vale... Este, por cierto, no está... Conectando con esto... Ok... Además menos los de arriba los tengo conectados todos Este tampoco debería llevarlo en lo alto El guante NBQ, pero bueno Es que necesitamos mucho espacio para tecnología, ¿vale? Si no... Bueno, ya soltarlo por aquí por el carguero Aquí no quiero por aquí que No lo sé Armadura ablativa Este paquete ref refrigerante Tengo un montón Este es de los acuáticos y No, me lo tengo equipado por Por lo mismo, por falta de espacio, ¿vale? Bueno Tres más que tengo aquí, madre mía Otro de protección submarina <ríe> De eso trae Ya, a ver si es que no puedo Pues nada, saltarlo uh -huh. Este es bastante potente Ahí mismo yo, que sé no, Otro radiactivo Lo mismo, porque no puedo... Oye, el cubito al final me la ha dejado en lo alto Pensaba que se iba a quedar con él Y tal Cubito este, ¿qué hago con él? ¿Venderlo? La unidad de datos anómala No, yo creo que esto debemos de guardarlo No sé si nos servirá Madre mía, qué follo. La nave mismo. <ríe> el saco de alga, igual. Esto pff, no debería llevarlo en lo alto. El solanio, porque me la ha pedido, ¿vale? Pero ya está. Debería también devolverlo a su sitio. El soporte vital, ¿vale? Un montón de tecnología. Me estoy guardando todo ahí en el carguero. Esto. El microprocesador También lo puedo guardar Aquí en el Aquí Construcción y mejora Vale El emerilo que lo he utilizado antes Para hacer un poco de De metal cromático Vale, bueno, tengo cobre Y cambio Y del otro tengo poco también velocidad que me sobra también Aquí mi nave vagabundo Y aquí el carguero vamos bueno, El JN este Creo que me lo he pasado, debería haberlo puesto en el otro lado No sí. sé Ahí mismo Vale Más o menos, vamos bien Está aquí El telio este Venga, más o menos A ver, la misión ¿Tiene el funcionamiento? ¿Por qué me dice eso? No entiendo es la fábrica de armas Ah, vale, porque tendría que ir al otro lado Sí, sí Vale, pero esto no lo vamos a hacer ahora Expandir la base Consigo una placa base Ah, vale, por eso la tenía ahí la placa base Vamos a ver. Ah, no tengo la placa base Que me la he Placa base Ahora no veo la placa base <ríe> A ver Placa base ¿Qué me está contando? No la veo, ¿eh? La placa base A ver Si la vemos por aquí Bueno, no la capto Mírala la leche que le han dado Polifibra, necesito polifibra Polifibra tengo yo por ahí, ¿no? ¿O oh, qué pasa? ¿Cómo hago la polifibra? <ríe> ¿Qué necesitamos para la polifibra? Bueno, carne de casto Y bulbo la, pero un montón Bueno, bueno, bueno, bueno No sea un problema, tío <ríe> Tenemos que ir a por todo esto no tengo yo polifibra en el carbero Si sí podríamos comprarla, tío La polifibra esa La leche que le han dado Que te pide un montón de cosas que No sé si tengo de eso, ¿eh? Polifibra esta famosa o Se de comercio, ¿sí? Y luego lo de casto y eso no, no tengo, creo Guiones, raíz dulce, trigo Pero no, no tengo lo del casto no lo he recogido Vale Tengo en comida O sea que lo tengo por aquí No tengo ni idea Uff Más pela viva Se necesitaba para el nautilo Vidrio Yo quiero polifibra que no tenemos, eh Polifibra, ah, esta no, no no, no sé que no, no compramos por ahí. Chungo, una no, vez no tengo ácido, pero muy poco. Mm, pues difícil, eh. Esta misión ahora. La oh. para paca, para base necesito uno de polifibra. Condensador, si lo tengo, que me lo hice de casualidad. Pero claro. Me pide cosas que no podríamos fijar la, la fórmula. Otra cosa es coger canes de y bulbo estelares, de eso que tampoco es, es difícil, pero bueno, que le van a dar. <risa> ya lo leí. incremento cimiento a los corvas con nada. tenemos que ir ahí a la, a la estación. Este también podríamos hacerlo en siguiente interfaz del ala Estaría bien. Vale Y este Tendríamos aquí Una estación Espacial Bueno Vamos a salir de aquí e Iré por esta Vamos a hablar con nada y Polo A ver que nos dicen ahí la estación Vale eh, Estamos sin energía Estamos sin energía muy mal Y mi... Mi batería, tío, lo que no entiendo ¿Estaban las baterías cargadas o qué pasa? A ver, tengo aquí la batería enganchada para allá No entiendo por qué no... Tengo aquí un libro de cable que lo mismo me falla algo, pero bueno Vale Aquí los paneles solares, la... Tengo todo conectado bueno, vamos a meterle aquí Ah, vale, había una cosa que me podía hacer Este, generador electromagnético Metal cromático y das placas de metal Porque esto nos da un mo montón de energía Pero claro, hay que localizar la inspección y tal Bueno, es un lío <ríe> Es un lío, la verdad Yo creo que mejor le metemos aquí combustible Aquí el reactor Incluso podríamos hacer algún reactor más Eso sí estaría bien, digo yo a ver, metemos aquí carbono Tecnología recargada. Pero No sé cómo se han descargado tan pronto las baterías, oye Pero bueno Hago otro reactor Una plaquita de metal Vale He dicho plaquita de metal Ahí Hacemos por ahí otro reactor, tío Ya no sé dónde enchufarlo y tal, pero bueno. Para que estén todos conectados. Por lo voy a meter ahí a la casa directamente. ¿Qué es bien ponerlo por ahí arriba. ¿No, ¿No te deja? Mira, aquí. Sí, sí, deja. Ya tengo ahí conexiones ahí. Vamos a ver. Aquí mismo. Vale. A ver, el cableado. El cable y colocar cable ahí para que le dé energía y luego para que estén todos conectados digo yo que ahí ese no a no ese ok porque no llega la, el combustible a ver si dándole ahora combustible a este estamos sin luz todavía tenemos ya muchas cosas que gastan energía y estamos faltos de energía vale Pero lo potencia usado, dice. raro ¿Tenemos ya energía o no? ¿Qué va, tío? Batería agotada. Está alimentado. No entiendo por qué no llega. Energía insuficiente. Sí, sí. Tenía que haber hecho uno de estos y haberme quitado de rollo. Dos placas y metal cromático. ¿Vale? placa metal cromático lo voy a tener que hacer con el el emerilio cuánto me pedía ya no lo he visto ya no me acuerdo era poco a ver 94 lo meto. le meto da 141 7 segundos pero bueno que lo hace muy pronto este este proceso vale me llevo esto Ok La mochilita Y ya podría conectar esto A ver A ver dónde lo pongo <ríe> La torrecilla esta Bueno, bueno, bueno, bueno, bueno A ver dónde la ponemos esto ¿eh? dónde va? Ah, vale, vale Ostras, tú Esto es que no es Bueno, bueno No sé yo, ¿eh? Si fuera de aquí la energía si no la cogerá Esto la coge del suelo Vale, vale, un momentillo Cuando se coloca adecuadamente En una zona de gran potencia de campo La eficacia de electromagnética Se usa para generar energía casi limitada Localiza lugares adecuados Con la mejora de inspección del visor de análisis La producción de energía variará según el lugar Me dice Vale, muy bien Ahora, me pongo el visor de análisis eh, Le pongo lo de la energía Vale, pero no tengo ningún punto entonces, a ver Si no tengo ningún punto Pues no puedo hacer nada Vale Estaría bien El ruidito y ya está No, no me dice más nada, ¿vale? Entonces no sé yo Eso, la torre esa Si sí será Bueno o no Pues no la puedo Se mueve Es que ya os digo No No tengo esto muy... Yo la pondría por aquí mismo A ver si me la pone Aquí, tío Yo que sé A ver si saque de la energía De aquí Yo qué sé No lo sé, ¿vale? Es la primera vez Buah Si no nota el cambio de color con lo más llamativo, ¿no? Rojo y blanco Venga, pues este mismo a ver, a ver, a ver si me sale bien la jugada esto es, esto es la primera vez que lo hago, ¿vale? Cargo ahí un cablecillo Y bueno Esto no carga nada <risa> No hay campo electromagnético Vale Que va, no nos sirve, tío No nos sirve Vale tenemos que buscar el pulso electromagnético De esos, tío, pero no sé Vale Encima ahora ya no puedo destruirla No me la puedo Sí Sí podemos A ver Editar piezas colocadas, vale eh... mm, Directamente barra, ¿no? Yo creo que me da las cosas Sí, me la he devuelto Ahí te mantada, metal cromático No sé si me la devuelve todo o qué, pero bueno Vale Ahí estaría Mi base submarina Y no va la que tengo liada aquí <ríe> Hasta que yo me aclare con esto Seguimos sin tener suficiente energía Muy mal Necesito más generadores Habríamos de tener algún reactor más mejor No lo sé Vale Ahora sí le llega, ¿eh? Ah, porque viene el día Porque viene el día y se activan los paneles solares Qué graciosos Pero, ¿tenemos poca batería o...? O algo pasa Bueno, cargamos aquí, ¿vale? Sí, aquí podemos ver... Vale, 50 horas Alimentado por 50 horas <coughs> Generando 24 kilos... 25 Ahora Ahí está ahí almacenando también, no sé Uso de energía, estamos utilizando 100, 87 Y tenemos 150 en total Vale, pues el día va muy bien Porque con los dos panelillos va muy bien Bueno, pues ya tenemos energía Ya cuestión de De coger la nave buena Esa la dejamos ahí, para arreglarla A ver lo que hacemos Y le decimos adiós A nuestro científico y todo esto venga tenemos que ir para la anomalía espacial ya tengo piratas aquí rollo donde está la anomalía A mi navecilla vale, eh, habría que soltar cosas y tal pero bueno vale es que tengo que cambiar de nave tío y eso que está de clase b Lo que pasa es que era un carguero no era explorador está no recuerdo Pero vamos, que no era de combate Ok, lo bueno es que tiene buen cargamento La tecnología anda más escaso Lo bueno que ya tenemos instalado el motor de indio, ¿vale? Podemos ir a sistemas azules ¿De acuerdo? Lo instalé fuera de cámara Y en el exotraje tenemos ya el pase a la V3 Tan famoso Así que ya podemos ir también a a esa puertecilla descubrí uno Pero no, no os creáis tampoco que me dio Gran cosa, ¿vale? Así que bueno El ojo hipnótico <ríe> Al carguero Ojo hipnótico Ya tengo cuatro Todo el horror a ver. ¿eh? Hay un montón de planetas Por explorar y todo Y no veas, chavales polvo de silicato Ya estoy el polvo de silicato no, no lo utilizo ahora para nada ¿Vale? Pues bueno La ferrita amantada Aquí Ok merilio Que eso es con lo que eh, Pude instalar el, el motor ¿Vale? motor Aquí me pedía el motor de niño y me pedía merilio Así que bueno Tenemos también el de cambio Ok Ok ...y el de Merilio... ...ya tenemos los tres... ...no sé si hay más, yo creo que no... ...faltaría ir para los sistemas pirata y tal... ...pero bueno, de momento vamos bien con la nave... ...no es muy buena... ...pero es lo que tenemos... ...a ver... ...esa es la estación espacial... ...yo creo que es la, la anomalía... ...ven para acá, amiga... ...vamos para allá... ...vale, hacemos esto de la anomalía... Cuidado con el meteorito Esto, el asteroide Venga Cuando aquí el asteroide Da un poquito de oro, ¿vale? Eh, eh ¿tú dónde vas? ¿La anomalía? ¿Estoy entrando yo? Primero yo Y luego ya vas tú eh, Qué guapada, ¿eh? Es una pasada lo de la anomalía Aquí podemos conseguir un montón de nanites y, y mercurio. Y aquí las misiones del, del nexo, que ya las haremos también. Lo que pasa es que estamos aquí avanzando un poquito en el modo de historia. Vale. Para no quedarnos atrás en el juego. No hablamos aquí con, con nada. Este. Ah, bien. ente. ente sacerdote, nada. Dice: Las versiones que son evidentes para todos. Pero los que solo siguen sus reglas. Todas las entidades conforman su patrón. No se puede culpar a los Es su patrón. Está determinado. Venga, amigo Polo no es como los demás gays. Amigo Polo da la espalda a la brisa y la guerra. Vale. Es que tenemos aquí un amigo que, que es también. Y claro, estoy diciendo que los gays son chungos. Pero Polo no. las demás gays estas selecciones. quizá amigo Polo no es bueno. Solo anómalos. Son como anomalías espaciales. Nada no puede saberlo, por eso nada no piensa en ello. Amigo Polo, hace amigo Polo y con eso basta Ahí, no, no mira mala. Vale, nos da anita y tal. Venga, tenemos que ir al sistema este. Y mercurio también nos ha dado, ¿vale? Mercurio, que es otra. Otra moneda de esta para comprar nosotros cositas. Bueno, cosa de aquí que no necesito, pero bueno. El uranio es muy importante, no, no tengamos mucho, pero ahí vamos. 600 y pico. Un okay. montón de cosas bueno, También lo de La baliza mítica esta Vale Y luego el detector de anomalías también Bueno, tenemos aquí el mapa galáctico, ¿eh? Ganar dinero Eso también nos interesa <ríe> Con la agricultura ahí plantando el granjero. Sí, sí, tío. Hay que contratarlo. También un granjero. Sí, el, el granjero debe estar por ahí por la estación espacial, ¿eh? Así que. Poca broma. Vale, muchas cositas que llevamos ahí. Alenas conocido 134. Nuestra estadística. Vale. Iba a mirar la misión, a ver si hay aquí alguna más de, de la anomalía o lo que sea. Esta de aquí. Investigue al gas con nulo. A ver si me dice algo más y si no, pues nos vamos. Amigo, ahora no me habla. A ver si falla un poco la, la visión esta. Vale, no, no lo dice nada, ¿vale? No. Aquí este es el gay, que que nos habla, Aquí. ¿Tienes alguna pista de tu propio origen? El enigma más extraño. Esto ya lo preguntamos, lo preguntaba por lo que es, mismamente da igual. Todos somos una raza curiosa, viejo amigo. Algunos son iracundos otros avariciosos otros son grandes amigos. Esperaré toda mi vida para ver qué soy yo. No dice, espero que no me traiciones. Te lo digo investiga el gas con nulo y tal los agujeros negros, me dice también, pero bueno, deberíamos ir a la, a la otra misión, ¿de acuerdo? hola, Saúl, CB bienvenido, crack vamos ahora de, de bandolero pero bandolero espacial y luego aquí, pues ya sabéis hay una tienda y tal, que podéis ir a comprar cosas y tal, ¿vale? a ver es de nanite, ¿vale? todo esto está muy bien tenemos que ir, ¿no? A los huevos negros y tal Pero no es lo que es Vamos a ir ahora Esto es lo mismo Estaría bien también Buscar la siguiente interfaz del ala Eso ya creo que es fuera de este planeta O algo, no lo sé Bueno, estaba la anomalía el camino del ala Estaría bien también, no sé Ya hace ya tiempo que el ala no A ver Vamos a buscar la estación espacial Y nos dejamos de pegar Oh. Tenemos aquí en el mapa galáctico, pero bueno. Vamos a ver qué tal nos sale la jugada. Vámonos. Ya, pues lo podéis enfocar como queráis el juego ahí de... Vale De cualquier de Lo que más os guste lo Que os gusta explorar Pues explorar planetas Y explorar sistemas Y Explorar criaturas Y de todo ¿Vale? Cuidado que podemos entrar ahí En la En la anomalía otra vez. Y no quiero que me ataquen Tampoco los no guerreros raro aquella es Mi carguero Vamos a ver la estación espacial esta Por donde es Ahí a ver, eh, que, va, que vienen estos? Cuidado. Sí, sí, si no hay. Eh, estoy ahí un poquillo de la duda. A ver. Así me dejan estos irme. Vale. Estamos muy cerca de todo y no sé si me va vale a dejar escaparme. ¿Comunicador de nave? No, hombre. Mapa galáctico. Venga. A ver dónde me dice que tengo que ir. Y no tengo ni idea Estamos en la... Estación del Atlas, no Misión actual ¿A dónde tengo que ir? Dios qué sé, tío ¿A dónde, dónde? ¡Cábelo! Que he mandado, que tengo tantas cosas Que no sé dónde Me puedo acercar Que me vaya como para allá, ¿no? extraño, Lu tengo que buscar uno, ¿ves me ha dicho? Ah, no me lo dice porque no llego? es que no entiendo por qué no me lleva directamente si este de Corvax estamos aquí Y otro no me deja Vale, tiene que ser ahí por reglas No entiendo por qué, pero bueno Aquí tengo un montón de misiones De este sistema, toda la fábrica de armas Y todas las historias, pero... Vender con 48,1, comprar menos 15 Satisfactorio Está bien, procesamiento de metales Creo que tenemos que ir para allá Chavales, yo no sé, es que no veo El final, vale No me dice este es viking este no me lo dice la raza creo que lo tengo que viajar a un par de, de veces a no lo entiendo aquí ya estamos fuera del campo de salto weu, quíate tío ¿Qué idea eh <ríe> creo que tenemos que ir aquí, no lo entiendo esto no es disponible Está fuera de rango Aquí no puede. ir Este sí No lo entiendo muy bien Pero vamos para allá Es que tengo que buscar uno GEC Y yo que tengo Pero me Tiene que ser uno que, que él quiera El mapa galáctico no sé. Ahora veremos a ver. Cosillas que todavía no. Mismo. Podíamos haber ido con el carguero, ¿eh? Creo, ¿eh? Creo que la misión esta Estoy pensándolo. Ahora. Creo que la podíamos haber hecho con nuestro carguero. Vamos a ver, ahora me encuentro aquí un montón de fragatas, batalla detectada, madre mía. ¿Qué hacemos, chavales? Nos pueden echar los centinelas, al carguero de los piratas. Busca la batalla. Bueno. ¿Qué queréis, temilla? Ven, bueno, vamos por ahí. No va mal mi nave, eh. No va mal. Ahí. ¿Dónde está, amigo? ¿Dónde está? Pero de alcance. ¿Puedo invocar a mi escuadrón o qué pasa? Ah, no, están por aquí, ¿vale? posible oh, Si queremos acabar con los piratillas, ¿no? Ya que estamos Menuda batalla espacial que hay por ahí Se va, ahora, ahora, ahora Por lo que sea, ahí con el ¿Cuántos quedan, tío? Dímelo Que me está hinchando muy bien, ¿eh? ¿Cuatro queda? Madre mía, chavales. reviento. ¡Toma! ¡Ferrivento! ¡Toma! No duran nada, ¿eh? ¡Buah! ¡Listo! ¡Listo! ¡Buah! Ya que hemos liado Ahora este me dará la gracia Me querrá dar el carguero Yo qué sé A ver, este hombre ¿Qué quiere? Por haberle ayudado, ¿vale? Atracar en su nave Me dice ¿Ahora qué hacemos? El carguero detectada ni dónde tengo que ir Tío, el carguero ¡Es gigante, ¿no? ¿Dónde está el carguero? Hora de viaje cumplido así sin descubrir? Ah, vale, claro Estamos aquí a, ver, destruido a 50 Poca broma No para la estación espacial Mira seguir farmeando. A ver ¿Cómo se entra aquí el carguero este? Allí Vamos a ver Arguero. Mira dónde está esta anomalía, me ha dado Cuidado Ahí, vale, vale, vale Ok, ok, veo la lucecita Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado Andolero <ríe> Cuidado, esquiva Esquiva recto. Ok, entramos Vale, lo que os digo es que también Vamos a una cosa, y al final nos encontramos con otra a ver este hombre que quiere No vamos a querer vender su nave, esta varón, esta? Carguero Entrada de la guía desbloqueada Hay cargueros abandonados que podemos entrar a farmearlos Y luego hay cargueros también que los podemos también contratar por ayudarles, ¿vale? Guardamos aquí, hacemos un guardado normal No, no hace guardado Se ha quedado conmigo Aquí Pues no guarda, parece. <ríe> qué raro. Normalmente suele guardar. Vale, aquí tendremos otra misión o qué. Vamos a ver. Anomalía uh -huh. espacial... Este no, rescate espacial Eh, creo Sí, este Vale, tenemos que llegar hasta el capitán Vamos por aquí por el ascensor Yo creo Venga y vamos a ver el capitán ¡Hola, amigo! <ríe> Qué amigos más entrañables Este, este, este, el que queremos, el almirante Dice este capitán, pero aquí dice que el almirante Vale, hablamos con él. Este sí lo he hecho antes. Este tipo de misión está intentando mostrarme gratitud. Sugerir que, que tome el mando, lo podamos ir tomar el mando y solicitar el pago en su lugar. Vamos a, vamos a inspeccionar al carguero primero. Vale Carguero de 1325 Tecnología, bueno Hola Dimitri sí sí lo juego Bueno, ahora lo tengo un poco para ello Pero si sí lo juego en PS4 Ahora lo pasa que me he enganchado con este Y el Seven Days Si sí tengo varias listas de Varios capítulos Para series En lista de reproducción tengo tengo serie dime dime la puedo solucionar si no te mando al wiki pero yo más que nada sé de ps4 vale de, de ordenador del alfa 20 y eso no sé nada más que lo que veo no, comandos no se pueden utilizar No, puedes util no tienes consola No tienes consola para, para meter comandos pero de, ¿De Playstation lo tienes el juego o no lo tienes? Sí lo tengo, pero comandos de eso no se pueden utilizar lo único el creativo Es lo que puedes utilizar Pero no puedes meter mod ni nada Como en PC Si te gusta mucho, te lo recomiendo, te lo pilla en PC pero Claro, tienes que tener también un PC bueno para que te vaya bien Nada, hombre Yo casi siempre lo he jugado Un jugador, ¿vale? Alguna vez va en cooperativo con algún familiar Ahí a pantalla partida Que también está gracioso Lo que pasa que hay a pantalla partida Que es lo malo Y bueno, el multijugador También, también está gracioso Vale, no sé cómo lo juegas tú Te pide el PS Plus Para jugar en multijugador Pero a mí me gusta más En plan solitario, buscarte tú la vida Hacerte todo, ¿vale? La forja y todo Ah, que es la primera vez que lo juegas Bueno, bueno, entonces te recomiendo que te lo pongas fácil Si no te vas a reventar a los zombies los aventureros o algo de eso No te lo pongas normal hay varias opciones que se pueden, se pueden cambiar en PS para que sea más fácil Te recomiendo también lo del daño El daño a la estructura se lo ponga bajito de primera que Aunque los zombies también te revientan tu base O lo que tengas hecho, pero tú también vas a minar más rápido, ¿vale? Hay varios truquillos te Recomiendo que veas mi lista de reproducción Ahí por lo menos los empezares, que los veas Ahí como empiezo y tal, en la supervivencia en la última, no vea, la última aparece, apareció en la zona quemada <ríe> Y me comió el perrete A mí me encanta, a mí me encanta el Seven Days Estoy Esperando a ver si hacen ya el, el parche para la para Play 5 y, y Xbox Y, y lo pueden hacer algún parche ahí para la Playstation, para las consolas Si no... Pero es muy divertido, ¿eh? Un juego de supervivencia de crafteo único Muy divertido Hace un montón de bases y un montón de cositas Yo el creativo apenas lo he utilizado Lo utilicé una vez para pa ver alguna cosilla y poco más Todo ha sido jugando partidas Venga, vamos a ver A comparar la nave, el carguero este A ver, pedazo carguero, ¿eh? Dios No intercambio? Yo no lo voy a intercambiar 8 millones me pide, si tengo 5. ¿Por qué no me lo regalas, tío? Carguero 25 dice de, de tecnología. Ya ves. Y de cargamento. Vamos oh, bien. Bueno, sé, chavales. A ver. Para ver el capitán. Vamos a ver. A ver. ¿Se oye ahí un ruidito o qué? Es que oigo aquí. ¿Se oye bien el sonido? ¿Se me escucha bien, cambio? Solicitar pago en su lugar, yo creo. A ver. No sé ni lo que he hecho, la verdad, ¿eh? Sí, me da las nanitas, ¿vale? Y oro. Me no da recompensa por haberlo ayudado. Yo la nave esta no, no la quiero. Ea, genial, con los corvas. Ya estamos en 7 de 9. Así llegamos al 9. ente puro. ente puro llega a nivel 6 con los corvas, ¿vale? Venga, tenemos que seguir con la misión, tío. Os saludamos. Saludamos. Como no es mía, pues nada, nos vamos y ya está Cogemos otra vez El ascensor Y nos vamos, lo mismo tiene algo por ahí No sé qué tiene este hombre por aquí, por su carguero Plantita, no tiene nada, no aquí carbono Procesador Ah, mira, por esto me lo, me lo tengo que hacer yo Ya me lo he comprado Creo, ostras, para meterle aquí cositas Ricas o sea, A ver, ahora no tengo, ¿vale? Para meterle cositas ricas de, de comida Hola, Phantom Bueno, ya llevo un ratillo, ¿eh? Ya llevo una horita por ahí. Era tardecillo, ¿eh? No <ríe> se olvide dejar la hecha, ¿vale? Que ayuda mucho. Y comentad lo que queráis. Esto lo tenemos que hacer, ¿eh? En la base, ¿eh? En el procesador de nutrientes, <ríe> eh, Ahí para, para comer comida de astronauta de esta espacial. Ahora estoy guardando una, una poquita comida, no tengo mucha. Pero bueno, este hombre no tiene de nada, no tiene nada plantado aquí, nada más que carbono, yo no quiero carbono quieres? Científico loco, monogogo, bueno, biólogo, aburrido Vaya tela nada, esto no, no te dice nada, ¿vale? Están aquí para rellenar, porque están aquí, ¿no veis? Como científicos y tal Mira, aquí sí, hice lo de recolectar No me ha dado nada, porque no tienen nada <ríe> Qué pobre el, el carguero este Menos mal que no lo compras. Ahí te queda, coleguita Mira, aspiro vampiro. <coughs> Salimos del carguero este que no hemos encontrado. Cuidado. Qué alegro, tío, con el carguero. A ver. Pero no venga más pirata. Un momentillo, un momento yo. Planeta Subcero. <ríe> Qué bueno. Ponemos nombres a los planetas. Planeta Subcero. Planeta Reseco. Vale. Está muy guay los planetillas. Desde la nave interior se pueden ver. Te da como un pequeño radar Venga. Está calur caluroso esta la estación espacial Allí A ver que no me dejan hacer nada después mejora de mejorar eso trae Y aquí nada más Y salimos pitando, ¿vale? como un sistema nuevo ya aprovecho Así encontramos Al Este, tío Hay que localizarlo con el mapa galáctico que Tenemos que hacer esa señal en el mapa galáctico, tío Vale, del ganchito ese o lo que sea eso Aquí me suelo hacer un pequeño lío con la misión Esta creo que es la de las misiones, ¿no? ¿Qué pienso yo. Y aquello es lo del Sotra, espero. Si no, si no me equivoco. Vamos a ver. Ojo, oh, cómo buscarlo, niño. A ver, me he equivocado. Aquí lo del comercio y tal. Y este es el de las misiones. No sé si tengo alguna terminada. No. Esta para pa pedir más misiones, ¿vale? Los ya a nivel 4, ¿eh? Un poca broma. Aquí de reparación, aumento de almacenamiento. Uh, esta no, no viene que no vea. El aumento. Todos no vienen bien, pero es que tengo un montón de misiones, ¿vale? Y de momento no La de esta tampoco A ver, este el viajero este Loco Dice algo balbi Vale, con estos también hay que hablar Estos viajeros como nosotros Ok Mmm por los últimos días? ¿O qué? De... ¿Para qué sigue adelante? ¿De la TV, que hablan? mismo? Vale a ver, mira una de sus posesiones Nanite Y ya está Bueno Está bien hablar con todo ello Subimos aquí Y venimos aquí Esto no se debe de olvidar, ¿vale? Es muy importante de momento es la mejor mejora que he conseguido Este me interesa, la del almacenamiento, ¿vale? Pero las tecnologías también Estamos ahí un poquito ahí, ¿vale? Con Las tecnologías está, Los escudos y tal A ver si podemos No sé Ponerlo mejor, ¿vale? Tenemos aquí el espacio Y mejoramos el esotraje. Okay. Ok Mira, pues estupendo el interior de los atrás es mejorado. Ahí para lo de nuestra nave también mejorarla o convertirla en chatarra. Tenemos un montón de cosas, pero yo me voy. Vale. Ok. Las navecillas que llegan se van. Nosotros nos vamos. anomalía espacial aquí o no no me deja porque qué. Eh, aquí sí y pillamos otro otra mejora del exotraje cuidado que nos paramos desde allá tan rápido es un juegazo eh paramos ahí de viajero intergaláctico lo estamos haciendo ahora Podemos quedarnos en cualquier planeta y farmearlo, y construir, y hacer nuestra, nuestra vida en el planeta. De momento vamos de viajero espacial. Ahí, de vale, patrón en el tiempo. Nueva misión. Ahí el mercurio. Yo me voy directo a la mejora de esos trajes ¿vale? Ni hablo con esto ni nada. Esta está muy bien, esta, esta base, ¿vale? La anomalía espacial está. Vamos a venir directamente aquí A mano izquierda Aquí Mejora de eso, traje Cuidado No quiero hablar contigo Esta Y conseguimos otra mejora, ¿vale? Aquí en este caso Me voy a dar otro la, lo paso muy mal con la chismas esta. me también tengo que conectar más cosas Escudo y más cositas, ¿vale? ¿Toda esta, toda esta línea la tengo que llenar también. Madre mía. vale. por lo menos este más también. Por lo menos cuatro espacios ahí. Venga, 41.000. Venga, pues ya tenemos el traje mejorado, ¿vale? Y me voy. Podría ver. También podremos ver. El de la. El de la multiherramienta. Pero normalmente no, no son muy buenas, ¿vale? Las multiherramientas que venden aquí. Tenemos que buscar edificios. Que nos vendan una buena. Una buena multiherramienta. ¿Veis? Está muy chula, muy muy guapa la pistolita, pero es de clase C y esto no. No nos interesa. O no es espacio. Que tiene bastante daño potencial de, de casa, ¿eh? No sé. Pero vamos, que ya os digo que no. No me la voy a comprar ni nada. Esto vale muy barata, 92.000, nada más. Nada, nada. Pero bueno, al menos la, la hemos hecho en vistacillo, ¿vale? Y ahí ya sabéis, laboratorio y nuevas cosas. Tenía que haber comprado el. La polifibra esa. No sé dónde la voy a comprar. Vámonos. Hasta luego. Ellos quedáis. Anomalías espaciales. Jejeje. <ríe> Venga, que me tengo que ir. No sé si con el carguero, ¿eh? Lo mismo podríamos... Me voy directamente al carguero. Puedo hacerlo también, ¿eh? Porque... No me convence mucho la idea de... De lo que vi antes. Lo mismo en el siguiente planeta, este sistema estelar, me sale ya... El que buscamos. Sistema que es, de lo que más tengo. Sistema que es? Hay que buscar uno que me diga el mapa Galáctico Entonces Me voy directamente al carguero nuestro Desde aquí Desde el teletransportador teleporto. Vale Y me voy directamente a mi carguero Esto hay que echar en vistazo, eh Estos destacados por la comunidad Lo digo siempre, pero no voy <ríe> Venga, vamos para allá Luego me tienen que salir los moraditos también de la peña. Claro, lo mismo por el multijugador, pero eso no me sale. Por eso no me salen a lo mejor. Puede ser. A ver. Tengo opciones. De aquí, aquí en red. Jugador. Activado. Vale. Ahí estoy. Lo malo que te pierdes en el PC Plus. Pero cualquiera puede entrar a mi mundo Eso sí es verdad Si alguno quiere Pues bueno, que entre <ríe> Que me busque Venga, entramos otra vez aquí No sé si se habrán cargado los datos ¿no? A ver, no No hay más moraditos Como los que yo estoy buscando Solamente esos tres Vale Ya nos vamos ya para, para el carguero Como decía Lo malo que estoy en, eh, en otro sistema estelar Bueno, bueno, esto es un follón Creo pues No llama mi carguero aquí Vamos a ver Ahora después de este mareo y viaje espacial Vamos a aparecer en nuestro carguero y de ahí ya nos vamos al sistema galáctico de lo que es, a ver si lo encontramos este es mi carguero hay que buscar de aquí el mapa de curvatura vale otro me interesa pero bueno ya lo haremos tenemos que hacer cositas por ahí también por el carguero Misión actual, a ver, a ver ahora eh, Es que no veo la, la señal esta de marra, tío De la misión Qué lío Ahí es donde hemos estado antes. Ya no voy a tener que volver. Sí Curso de curvatura amplificado, que no lo tengo. La leche que le han dado, tío. Va a estar tan lejos. La estrella verde o qué. Es que esto no es lo que no entiendo. Debería de irme directo a... Mira, está ¿gay? pero claro. No ¿Sé sea que... Me lo dice Aquí no llegamos Pues hay que ir ahí Voy a tener que pegar Un montón de viajes Espero que me Conseguís lo que buscamos Nos vamos a quedar Tomareados, chavales el juego de luces es impresionante Esto ¿eh? los chungos para los para los que tengan problemas Para los juegos de luces esto. venga parece que ya llegamos vale estupendo ya he descubierto este, ya, ya cinco planetas, corva prospección sostenible madre mía espero que me lleve esto donde me queremos ir señal de no misión detestada. aquí tenemos al científico otro viking por aquí ella no puedo Otro kiki Dios bendito Pues nada A ver si tenemos combustible Cuando me quede sin combustible Verás tu que risa Con los viajes intergalácticos Esto que estamos haciendo Es que no sé Estas misiones así Porque son tan tan raras Manda buscar sistemas, pero bastante lejos. No debería de ser tan lejos. Esto es mi carguero. Este que es una patata. Que no anda ni para atrás. Venga, otro sistema de estos. Nuevo descubrimiento. ¿Vale? Estamos todavía en la galaxia de Euclides todavía no hemos cambiado de galaxia Ok Cuatro planetas, dos lunas Bueno, al menos estamos consiguiendo ahí Sistemas estelares nuevos ¿Vale? Que tengamos la lista Porque si no Para luego poder visitarlo La mayoría todo amarillo Uno verde y uno rojo que he ido yo Además todo amarillo Vale se le puede cambiar los nombres y todo, pero no nos vamos a entretener en eso. Vámonos otra vez. <ríe> Madre mía. Otro viking. ¿Y otro viking. Estoy ya amargado, ¿eh? ¿Y otro viking, tío. Pero cuántos viking. Dios, esto no puede ser. Lluvia antes uno, ve Ese. <ríe> haber marcado, no lo sé no sé ni lo que hago, chaval a ver, ahora me he ido aquí viajando estoy buscando la señal otra vez no, no me deja vaya, no sé ni dónde me ha mandado madre mía ¡Buah! Esto es complicado, es ¿eh? lo del mapa galáctico este De la leche que le han dado Ahí lo del ala agujero negro Producción libre El núcleo galáctico, que esa es La misión principal Hay que ir al núcleo galáctico, pero ahí no vamos a ¿eh? ir Aquí no salimos de la clase de Euclid Esta Madre mía a ver, Sí, me había señalado ahí algo, ¿no? Algo rojillo, he visto ahí A ver que puede ser? Lo rojillo. El ala. Pues si queréis, tío, el ala. Pero bueno. Nada. bueno. Otra vez que nos vamos. Yo estoy, debería de ir haciendo... Para mejorar el eso traje, pero claro, no es lo que buscamos, entonces nos va a retrasar un montón más. También las tengo ahí mejoras de esos traje que puedo ir a buscarlas en cualquier planeta. Pero la verdad es que tenemos un montón de secundarias. voy haciendo poco a poco, pero vuelvo a coger más, así que, un inguir sistema, otro viking, nivel de conflicto peligroso, eh, pues nada, vámonos, vale, espero que me lleve pronto, tío, Yo creo que nos queda poco, eh. Así viajaba yo, así Así viajaba yo, así Así viajaba yo, así Así viajaba que yo la vi Se nota que vi allá a los payasos de la tele, ¿a ver? Me trajeron un montón de recuerdos los payasos estos de la tele o de... El Gabi, el Miliquito El Miliqui, el Fofo, el Fofito Estuve recordándolo Estuvo bien, a ver Qué buenos artistas y qué buenos tiempos. <ríe> que qué maravilloso año. Que nunca volverá. Topógrafo, toma, a veces curvadas 20 grados, claro, sí. Ahora tres planetas y un... ¿Cómo me mola esta musiquita? Me encanta, me encanta. Temas proscrito entrada de la guía desbloqueada. Vamos a verla. <ríe> Sistemas proscritos en algunos sistemas estelares, la autoridad del local dominante ha sido derrocada por las fuerzas rebeldes proscritas. Los sistemas proscritos son inusualmente conflictivos debido a la falta de represalia por atacar a naves comerciales. Todas las piratillas. Esto presenta tanto un riesgo para los comerciantes como una oportunidad sustancial para los que desean dedicarse a la piratería. Sí, sí, esto es lo que nos vamos a tener que dedicar, lo al menos algún tiempo. Ganar dinerito. Lo que continúa trayendo a los comerciantes son los artículos del mercado negro. Eso se vende muy bien. Artículos de contrabando que resultan baratos las estaciones proscritas se pueden vender con grandes beneficios en el espacio regulado. Solo lo hicimos una vez, no lo enseñaron. Posibles contrabandistas deben tener en cuenta los canales de cargamento del espacio regulado. Estos están diseñados para descubrir productos del mercado negro. ¿vale? Y tenemos también algunos para que no nos detecten. O sea puede estar muy bien instalarlo. El maestro de recompensa ofrece otras oportunidades a bordo de la estación espacial. En pre misión lucrativas... Para los rebeldes, cargo de la estación y consigue pasaportes falsificados para establecer tu reputación dentro del espacio regulado. Vale, tengo dos, ¿eh? Tengo dos pasaportes de eso. Bueno, está bien. no lo enseñen, ¿vale? Vamos a ver qué me dice, tío. Vale, ahí se han detectado. Vale. Muy bien. Nuevo título buscado. Perfecto. Y tres planetitas de una luna. Y ya lo descubriremos. Cuando podamos. ¿Quién hay por ahí? ¿Eres tú, Phantom? ¿Te pongo aquí tu nombre al planeta o qué? Bueno, en este caso al sistema estelar. Vale. ¿Te ¿Pongo Phantom o qué? ¿Eres tú, Phantom? ¿Ponde? Cambio enare ¿Arjú Freve? Ya para mí sé, yo también, ¿vale? Bam bam bam. Mira, por Fanto, ahí tiene. <ríe> Sistema estará ahí descubierto No tiene muy buena pinta los planetas, también te digo, ¿eh? Pero bueno <ríe> Lo mismo hay por ahí alguno que... Que esté bien Venga, si llegamos ya al sistema que es, tío Esto tarda muchísimo, tío Yo estoy ya aburrido Y Encima el mapa este cada vez me... Me pone más... ¿Eh? Ya no tengo eh, combustible, ya, ya. ¿Ahora qué? Salí. Qué listo. Vamos a ver. Claro, acero. Menos que tengo por ahí algo de combustible. Algo, no tengo mucho, pero bueno. Que el carguero es malísimo, no tengo tecnología ni nada, ¿vale? Instalada ni nada. Y el carguero es malísimo, no sé ni qué mo por qué me voy con el carguero, la verdad. Pero bueno. Me al 100, ¿vale? ¿Dónde están los paneles de cableado? No llevo para nada nave. Batería de iones también. Para nada nave. El almacenamiento de antimateria. Para mí, para cuando vaya por. Este son, vale, defensivos. Vale. Más combustible. Pero este es para la fragata. Este es combustible para fragatas. fragata. Bueno. Y esto la gráfica de mejora de esos trajes. Que tengo también que ir a por ellos. Venga, ya tenemos combustible, ¿vale? Ah, vamos de aquí. A ver si me deja. Ah, bueno. Tengo para recoger ahí también. El ninni el, el Solanio. Uf, estoy amargadísimo ya Pero es que no llegamos, eh Por Dios Fijar punto de control Dice sí. Dios qué lejísimo está, tío Correr ruta No Eh, no hemos ido ahí Uf. Venga, más curvatura Al menos estamos descubriendo un montón de sistemas estelares De esto, que a ver si alguno, pues Que no sea favorable y tal Puede estar bien A mí que me gusta investigarlo todo Y explorarlo todo Pero es que es prácticamente imposible Explorarlo, investigarlo todo Lo que sí es bueno es tener un buen escáner, ¿vale? Pero cuando detectemos criaturas y plantas Nos den un montón de puntos y un montón de dinero De unidad, y eso no lo tengo yo El detector ese para que no aumente Bueno, si sí, un poco sí lo tengo Obviamente Miento Vale, otro sistema estelar aquí Cuatro planetas y dos lunas Mixto de energía dice En la multiherramienta Tengo por ahí un escáner que Que me detecta aquí Recompensa de análisis de fauna Más 3799 Vale Y este 1000 me da 1693 Ok Está bien Pero no tengo nada para... Para la flora, por ejemplo, ¿no? esto de fauna. No tengo nada para la flora ni para los minerales. encima no es de clase S. Que lo suyo encontró uno de clase S y entonces ya triunfa con un sensor de estos, ¿vale? Pero bueno, ahí vamos. Seguimos con las curvaturas. La flota no. Aquí, mapa de curvatura. Ahí nos vamos otra vez. A ver si llego. No entiendo por qué no sirve cualquier cartógrafo. ¿Qué? Que no sé. Lo mismo estoy haciendo esto. Ahí tontamente. Ahora estamos descubriendo sistemas estelares. No es lo que me gusta, porque ya digo, me gusta irlo descubriendo todo: los planetillas, las lunas ¿eh? y todo. Por lo menos todo lo posible. Y recolectando... Elementos y de todo lo que... Lo que dan los planetas ¿Vale? Todos los suministros y todas las utilidades que nos podamos conseguir Bueno De nos salimos, eh Ok La mía, fabricación, bajo, no sé qué ¿Llegaremos algún día, tío? Yo es que no lo entiendo, eh Esto... De verdad, tío, que no, no llego al llanto este que he marcado. Ah, esto de verdad, esto ya. No, que no. Estamos cogiendo como, como para atrás. Yo no, esto no lo entiendo, de verdad, chavales. Esto no, no. <ríe> Mierda. Perdón. El sistema que hay en el mapa galáctico. Mierda para mí. Llegamos aquí ¿eh? ahora, tío. Esta vez que busco un cartógrafo, ¿qué es, pero. Cartógrafo a bordo de la estación espacial, pero tampoco me dice que vaya ninguna. En especial. Pues macho, estoy harto ya ¿eh? de viajar Y es que ya os digo, porque es que no me no me sale nada Por más que quiero ir, al pues no me sale Y me manda a donde él quiere Y al final, no sé cómo me ha salido ahí eso No tenemos que viajar y viajar y no, no No encuentro lo que quiero, tío La leche que le han dado Ahí sé que he marcado ahí al lado no. Ahora no sale, tío. Estación la ala. güero negro. Punto de control personalizado. Y encima no lo he marcado mal. Por lo que veo. No sé. Es un rollo esto. Pero que flipas. No me puedo mover. Bueno, ok. Tengo dos puntos. Ubicación actual. Gek, esta es Gek, curvatura. Dime que es este. Dime que es este. Si no, ya. Madre mía. que pensar si en cualquier estación espacial de lo que, que, que tenía pues, podíamos haber hablado con el cartógrafo de esta manera pues bueno ya estamos aquí supongo que ya nos dejará hablar con el cartógrafo si no me iría a liar a disparar a ¿no? ve, dominante que muy bien que debería de construir y tal Y hacer cosita aquí en el carguero Pero nos vamos Vale Allí está mi nave No, para allá A veces entran en nave aquí Vale, de otros jugadores, mira esa que guapa, eh. ¡Buah! ¡Qué chulada! Así que parece Star Wars y todo. Se le pueden comprar y tal. Bueno, pero no es lo que queremos ni no lo que buscamos. Hay una pasada de nave. Y yo aquí con esta de clase B. ¡Cachis! ¿Tenéis por ahí una nave de clase S ¿eh? para arreglarme o algo? Eso vale, Chicos y chicas. Bayonet. Con el carguero Tengo la estación espacial Tenemos que ir allí No me sale la señal, que es lo raro de esto Es lo raro de esto, ¿vale? Es lo raro de esto Vale, voy a llegar aquí no, no va a ser el gas, este, ¿verdad? Lo no estoy oliendo Ahora tú como... Ahora tú que risa, me voy a pegar. Hola, ¿cuántas naves tenemos? Dios menor, Dios no. ¿Qué? Estaban a punto de irse las navecillas. A ver si acierto o pues yo me hago un lío aquí donde esté fotógrafo. Seguro que elijo mal. ...aquí te dan datos de navegación, ¿vale? ...y te dan o nanites o... ...o datos de navegación en este caso... ...que viene muy bien también, ¿eh? Eso es bueno coleccionarlo... ...a ver, cartógrafo, amigo... ...pero no me sale la señal, o sea que muy mala espina me da... ...hola, amigos mapa... ...a ver... ...pedir ayuda... Nah, esto es lo de siempre, tío... ...este no es, este no es el GEC... Este no es el gas, chavales Sistema GAY Y lo he localizado Pero no es el correcto Estoy fastidiado, eh Estoy fastidiado Lo que yo decía, este no me vale, tío Pues estoy... Ahora rodea de gas aquí La cosita... clase de extracción que no lo quiero para nada y menos de clase c vale Juego muy mal tío no avanzamos ¿eh? buscar de la misión si no mal asunto no sé pero la tecnología me viene muy bien Necesito el otro, pero. Fue pues muy mal, tío. Patrones en el tiempo. Localízalo. Sé. Sí. La leche que le han dado. Pues no sé. Lo mismo lo hago fuera de cámara. O a ver cómo lo hago. Porque no lo encuentro. Inicia la misión usando estructuras cercanas. Este no me dice nada. inicia la misión. tampoco. tampoco. Y este sí. No entiendo. Esto claro, iniciar la misión. Ahora voy a hacer un guardado Bueno, ahí ha guardado Vale A ah, que le echa esto Misión reiniciada Habla con un cartógrafo que Vale, y ahora si veo eso, ¿no? Lo veo por ahí, en el espacio, tiene que estar por ahí Hombre, claro Es que si no, tío Estaba fastidiando ahí, tela Oye, pues menos mal que visto eso de reiniciar, ¿eh? La misión. Vámonos. Ahora sí, tío. Ahí está ahí con la mapa galáctico y que hemos dado ahí unas vueltas tremendas. Venga, ¿a dónde está la señalita esta? Y nada más que irando. Ah, es aquí, vale. Estamos otra vez, es el mismo. He hecho aquí uno. No, oh, tenía que haber ido con el cartógrafo. Vale, no la pista de que. Sí, con escarcha. Ya ves ver. Que no lo veo. También de Madre mía. No, menos tiene cobre, cobre activado. Solo bueno, a ver. Planeta de aleta. <risa> Significa eso, chavales Para llenar Hay unos jueguitos muy guapos ahí en ordenador Ahí en Steam Ahí de, de la luna y de Marte Está muy chulo el Farmer in the moon y, y tal Está muy bien Ahora está viendo uno también al Psycho También chulísimo del espacio Sé que era menos. Era más narrativa que otra cosa. Pero bueno, y mecánica y Pero muy chulo también, la verdad. El Deliver. Deliver as the moon. Y el Deliver as Mars. Marte. Ya ha salido recientemente. Y está muy chulo. Falta por pulirlo algunos detalles. Algunos bus que tienen. Pero bueno, están bien. Como son muy narrativos Una vez que te los pasas ya Estoy viendo que los... los pilotos están como ahí Pegados a la pared hablando y comentando sus cosillas Que muchas veces los busco y no los encuentro ¿Qué? Están por allí, por las paredes Ahí El viajero este Habla contigo ya, sí Pues oh, nada, hablas con el catógrafo Ahora sí, tío, menos mal Le he dado orden de la iniciar la misión esta, tío Que no era normal esto Ya, venga Ahora sí, chavales Hola, amigos mapas Venga, vamos a preguntarle por la historia de los que. Ahora me mandará por otro objeto o algo No lo sé Me imagino A ver, este tipo de información O oh, ese tipo de información nos sale gratis, amigo. Hagamos un trato, trabaja para los míos Y entonces ya hablaremos ver, me ha pedido algo. Ah, cumplir contratos para el GEC. Vale. Oh Dios, ahora tengo que hacer misiones de estas variedades A ver, está ahí el otro que me da las misiones. Voy a hablar con él. Ok. Ven. Gente misiones. ¿Y qué pintas tiene? De nivel 6 ya, ¿eh? Desenterrar un artefacto... An antiguo Claro, estas son las que tenemos que hacer verdaderamente A la de los OGEK Pues tenemos que hacerla, ¿eh? Que la haga de esto más dos, ¿eh? Ok Realizar el lugar de la excavación Venga, a ver, espero que esté por aquí Que no me mande ahora que las coordenadas Dios, esa nave que guapa está, tío Buah Qué chulada, ¿no? ¿Eh? ¿Será de clase S, no, amigo? Algunas veces las podemos contratar También a esto Bueno, podemos reclutar Voy a ver la nave el alas de vuelo Está muy chula de clase B Pero está guapísima, ¿eh? <ríe> está chula Están guapas la de las naves Se la han currado las navecillas ¿Cuánto vale? Dos millones Lo sea, que de clase B también Entonces no, no me interesa, ¿vale? El alas de vuelo ah, es un, una solar un transbordador, ¿vale? Esta es solar, una nave solar Está chula, la verdad es que está chula no lo niego Y ojo, eh, eh... Ostras, tú La vela de Vesper, ojo Con esta, eh Una vela solar de alto rendimiento se despliega automáticamente durante el vuelo Tío, ostras, qué guapo, tío Y Puso la nave a partir del viento solar Prece beneficios sustanciales en eficiencia de combustible y potencia de rendimiento con respecto a los sistemas de motores convencionales. Además permite la recarga fotovoltaica del sistema de lanzamiento de la nave. Está chulísima, tío. Lo me la compro, eh. Y cambio ya la esta del carguero. A ver. No sé que tiene. El cargamento tiene más la otra, ¿no? Esta tiene 29 y esta tiene 30. Tampoco es tanto, eh. eh perdemos un. uno Y luego lo mismo Le cambio la tecnología las que vea yo las la que tengamos De clase S y tal Y Puede ir bien Ya Me gustaría Pillar una de clase S Pero Esta está chula tío No sé si comprarla Chavales Que me decís Me espero Hay un montón Hay un montón Este me da igual Potencia de escudo Motor de pulso Vale Esto lo, lo de siempre el hiperturbo el Escudo deflector cañón de fotones, lo de siempre, ¿vale? Pero la, la de más me, me ha gustado mucho Pues lo que veo es que Encima tiene más daño, no sé, tío Mejor que nuestra nave ¿eh? desde luego Estoy pensando, tío Intercambiarla no Pero me la compro y luego le paso las cosas Y luego la mía la, la hago chatarra Lo que sea Sacamos dinerito el trapo al lado. Tecnología como va, 17. Y la otra 18. ¿Qué tiene menos tecnología? Es lo malo. Yo ah, creo que no. Vale. Me lo no pienso. Porque hay muchas. Vale, hay muchas Zonas de clase S Venga, a ver si me sale El de Acabo de coger una nave también Que también está muy chula La de Electric Así que bueno Vamos a ver dónde me lleva esto Este es mi transbordador Allí me marca M.S.A. Entrante de Apolo Vamos a ver, Apolo, que nos dice Siento contactar contigo tan tarde O temprano No sé qué hora es en tu mundo Y ese es el problema, ¿no? Yo Apolo se detiene a mitad de la frase Su corazón se vuelve carmesí ¡Ojo! A ver, preguntar dónde está o si está bien Vamos a preguntarle si está bien Parece preocupado encontró, al igual que te encontró a ti no siento las piernas, eh, extraño oh, Dios, este es como como Rambo, no siento las piernas Dios mío yo creo que la han cogido el ala o algo, eh vamos a ver todavía sigo aquí, ¿no lo entiendes? no me dejará ir, me, me ha visto a ver, Pregúntale qué ve otra cosa, el ala me mostró mi alma ¿Lo ves? El ala, tío, el que la ha pillado Los números que había yo, xs, A veces pienso en mi pasado, en mi futuro A veces xs, Hago xs, lo que hace todo el mundo en el universo Lo sé Pero no puedo dejar de querer ser feliz Dinero haciéndolo Lo que te dicen, día tras día Esa es la respuesta, ¿no? No odio que no. oh, Dios, parece molesto <ríe> Finalmente habla palabras para calculadas más fuertes Como si me quieran, una garganta orgánica Bueno, eso no lo entiendo Vale, lo no me está diciendo No dice nada más Pero algo no sé el qué me llena de esperanza Tanto por mi amigo como por toda la vida Bueno, vale. no sé si Estaba bien la... La respuesta que le he dado o qué? No ganadía por los rollos esos, ¿eh? De tritio y tal, pero bueno. Aquí también hay un montón, a ver. está lleno aquí. Madre mía. Ya nos hinchamos aquí, chavales. Era una escabechina, estoy haciendo aquí a los. Vale. Cuidado que vienen estos. En las coordenadas, coordenada, ¿dónde estoy? Que ya me he perdido ¿Quién me pierdo? ¿Dónde está, tío? El... Aquí, aquí, por aquí, por aquí No No lo veo, ¿eh? Me lo paso y no lo veo Ahora, para, que me van a disparar Allí leche, tío Jopeta, una semana, dice Venga, planeta de aleta este. <ríe> Vámonos, que vienen las piratillas espaciales. No puedan permitirlo. Venga, ya cambiaremos de, de nave, ¿vale? Es que estamos aquí en el modo historia y todo a la vez no puedo. Muy <ríe> intenso es este juego. No sé cómo va a estar el de este Que va a salir próximamente de, de Bethesda Pero este está muy bien, ¿eh? Se da ahí una experiencia ahí Mirad qué pasada Como entramos en la atmósfera desde dentro Se ve mejor, pero bueno No me importa, ¿vale? Bajamos un poco que voy muy rápido Que aproximada Ahora tenemos que aparcar y ver, a ver ¿Dónde está? Vale, ahora tenemos que sacar el escáner o lo que sea Venga, ya va el planetilla este si es radiactivo o qué? Leta de aleta. Ven. Vamos ahí Esto es que me da muy poco 200 unidades, es que es lo malo Los animales si me dan más así si los puedo... 30.000, pero sigue siendo poco. 30.000 30 unidades para detectar. Animalita, ahora de está. No me sale los mismos Ganeo todo lo que pueda. Y ahora, pues, vamos para el sitio, ¿vale? Ya. Pues ya. Venga, vamos a buscar las pistas aquí A ver, de momento va bien No hay mucha de esta, de radiación ni nada Ok, vamos a ver el barrido Ahora está por encima de la nave Bueno, pues vamos para allá Vale Vamos ahí Va bien él ¿eh? No va mal, yespa, ¿eh? Está por lo alto de eso Por detrás o algo Esto, esto No, qué leche No es eso Me creía yo Está ahí detrás, tío Vamos A ver el barrio este que me dice 119 metros tiene que estar aquí, tío. qué no Tengo una idea. No está por ahí, ¿eh? Mira, cuidado, cuidado. ¿Qué tiene ser eso de allí, calculo Yo, otra cosa. No veo nada. Planetilla más raro, ¿no? Listo, rojillo. Aquí, tío, es eso. Es eso. Ya la tenemos. Vale. Venga. Planeta más raro, oye. Una vez que hacemos aquí. Vista de yokal yocal. Ok, parece emblemas emblema para, para de la roca, aunque no reconozco la lengua. De cierto modo puede interpretar la historia de este extraño planeta y lo que es que su día vivieron aquí. Ostras. Me pide mordita. Bueno, lo puedo conseguir de los bichillos, pero... A esto no creo que pueda matarlo Los aéreos estos Mordita A ver ¿Qué lo doy No lo doy Si le doy... Los locos, ¿eh? Pues, mal asunto No tenemos animales terrestres Concha capilar Que son todos de estos Aéreos No le voy a dar ni uno A ver, el cañón de dispersión No voy a tener que llamar carguero Ahora, yo creo que acabo antes Me lo doy yo Petón, no le doy Nada, ahí, De la china Bueno, por menos mal que no tenemos tormenta Voy a llamar al carguero, a ver Si me deja Para poder tener acceso a la, a la gordita Vamos a ver Ostras lo que me ha dado Aquí El mamparo de carga Vaya. Hay otra tecnología que no quiero, pero bueno Vamos por la mordita, chavales Ahora hay que encontrarla Mordita, ya ves donde es que no tengo mordita Buah, será por mordita, tío Bueno Bueno Venga toda Son nada nomás, pero bueno <ríe> A lo bestia Aquí es aquí donde tenemos que, que mirar Damos la mordita, ¿vale? Es que no la suelo llevar en lo alto eh, Ahora tenemos que ir allí Coordenadas del lugar de excavación Vale y usar la llave antigua. Bueno, bueno, yo tengo dos llaves antiguas, pero habrá que recolectarla de, del suelo. Vamos a hacer una cosilla o... A ver, me dejará lo de los sonaves. Estaría bien. Pero no, estación de llamada, ¿vale? La tendría que fabricar y tal. <risa> pues me llamo una criatura. nos vamos andando o volando. No nos vamos a ir volando, ¿eh? Este. No te vayas muy lejos, eh No te vayas muy lejos Si no te pierdo Creo que no tenía pienso Ah sí, algo tengo Ven. Vamos, montamos mira qué gracioso, chavales Arriba, arriba A ver, que me sitúe ¡Vámonos, vámonos! ¡Corre, palomita! ¿Qué os parece, chavales? ¡Mi montura! ¡Hola, eh! ¡Vuela, vuela! <ríe> ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Mueve la alita! ¡Mueve la alita, amiga! <ríe> ¡Qué chulo! Podría haber ido en la nave o lo que sea, pero... Está guapo Un planeta muy pobre, ¿no? Voy bueno, yo Grandes cosas. Allí veo algo, no sé qué será. Valentilla, nuestra amiga, ¿no? que qué? Venga, amiga. No sé si allí es algo es eso, ¿no? Tiene cosa más rara. A ver qué le eche eso. Me parece extraño en este planeta Mira, me descubierto una zona, ¿vale? Si esto es algo o Me lo estoy inventando yo Sí, sí, sí, sí, sí Ojo ahí, ¿eh? Ojo, aquí tenía que hablar con alguien Aquí puedo llamar a la nave Para que vuelva con los datos de navegación Baja, baja ¿Cómo baja, amiga? <ríe> ¡Que lo no veo, que lo no veo, que lo no veo, que lo no veo! <ríe> ¿Qué me ha dado al final, me he desmontado y me ha dado. Venga. A ver. Y aquí. aquí no, bueno, aquí hay módulo de tecnología. Enterrado. <ríe> no puedo. Sí. Dame. Hostia, oh, que viene el centinela. Ay, ay, ay, la leche que le han dado. Ay, ay, ay. Que viene. <risa> Yo no he sido... Bueno, <risa> tenemos que enterrar las cosas que nos pide. Bueno. A ver, aquí. <risa> Sistema, hemos aprendido, ¿vale? hecho que viene... ¿El tiene el aire detectándome o qué? Puede ser. Mira, mira, este ha cagado <risa> Hay que recoger la, la caquita de, los, de las mascotillas, ¿eh? ¿eh? Se ha quedado aquí pillado un poquillo Ok Exceso, que no da Ya tengo yo un montón, pero bueno Venga, a ver Si va el centinela o a ver qué pasa Hay algo por aquí Sí, mira, el escudillo, ¿vale? Escudillo al máximo y ya está, ¿no? Sí. ¿Qué curiosidad el planeta este? Ah, mira, uno de uno. Bueno, pues que me dé la nanite. Podemos poner aquí un nombrecillo a la mariposilla. Está harto rara, ¿no? Madre mía, qué rara es, tío. ...que no es ni mariposa, es ¿eh? una serie de cosas ahí unidas ahí. <risa> y... si me dice que es terrestre, ¿te quiere ir por ahí, hombre, si estaba volando? A ver, ¿qué dice? Género ninguno... ...encontrado vagando por los quebrados paisajes del planeta Loom ...un animal muy inteligente para su tamaño que parece ser plenamente consciente de sus limitaciones físicas... ...siempre hambriento, busca y consume en óxido nitroso... <risa> ...madre mía, como los coches de Tuning... ...que crece libremente por todo este mundo... Observaciones adicionales, saliva de pH 14 Madre mía No sé, ¿cómo ponerle mariposa inteligente? A ver Tiene unos nombres más raros Tampoco es mariposa, pero bueno Métrica este terrestre Cosa más rara, tío Vale Yo creo que más o menos por ahí Es rarilla la mariposa esta Madre mía Vuelve ahí Pocos minerales, poca.. Poca flora también, pero bueno, es que este es un planeta muy. Se tira los ojos, eh. Plata, oro y cobre. Esto estaría bien para.. para minar, tío. Elon Podemos poner aquí plata, oro, cobre. En vez de le podemos poner Elysium o algo de eso No sé, me gusta más Ahora no, lo he puesto más Elysium, así era Sí, míralo <ríe> Elysium Minerales, pongo Plata, oro y cobre ¿Puedo poner elisión a G, A, U, C, ¿Con mayúscula o minúscula? A, G. Es de la plata, ¿no? A U. y cobre que es copper bueno, pueden poner ahí copper <risas> eh, para agua es gold también, menos tontería no me sale sí. gold vale y luego tenemos el otro el plato, cómo como era tío eh, silver, leche Vale, minerales ahí a tope Para el que quiera <coughs> Perdón Luego los planetas, según el nombre, pues Podemos saber Lo que tienen, o en fin Aquí para llegar A poner aquí algún tipo de, de minería o algo No sé, puede estar bien <coughs> Bueno no Allí Me da un poquito igual. Venga. Y tengo que hacer aquello. Vale. A ver. Aquí podemos llamar a la nave con datos de navegación. Vale. Entra la nave o si no me pilla. Vale. Aquí guardamos y trazamos el sistema este. Está es conocido. nave <tose> <tose> de prueba. Está bien porque no ha dado datos de navegación. Vale, una no Ah, mira mi mascotilla. Está por ahí. esa sí es una mariposa, no lo otro. Bueno, a ver. Porque lo de arriba, la actuación holográfica, esa no, no creo que hagamos nada. y viscoso. me da un poco igual estoy todo el rato ahí cambiando que si eso trae que si nave Venga. una criatura viene o puedo coger otra puedo coger otra aunque también podemos hacer lo de los vehículos ¿vale? pero no no vamos a gastar materiales mm. criatura vamos que ahora esta Pasa, amigo. <risa> te veo regulara a... tiempo que no te di palmadita, ¿eh? Necesito alimento. Vale, luego para que pongan huevos tienen que estar en su clima nativo. Como no es su clima, pues nada. Lo vamos a montar. Vale. Y vamos para allá. Amigo. Vete. Esta es la estación holográfica que no la queremos. Esto es todo lo rápido que podéis. ¿En serio? En serio. Este es más rápido con R, dice. Valentísimo, <ríe> tío, él. El... Yo creo que voy más rápido que él. Una mariposilla. El sacudo este no me hace mucha gracia. El otro, el otro mismo nos puede ir más rápido incluso. Me he hecho daño. Este chiquitín, a ver. <ríe> el terra, terra este. Mira las cosillas que le he puesto ahí. Ahí. Eh, está chulo, eh. Este está guapo. Vamos, ahí pienso. Vale, hay que alimentarlo. Ya no tengo más. Se puedo hacer, no hay problema. Venga, a ver si este va más rápido. Que creo que este iba más rápido. Ah, mira, le detecté de, de, de, de, este ahí un anda ahí de. de pues, se los puse. Eh, este te va más rapidillo, eh. Traviesa todo. A ver, ahí me sigue ahí quien sea El centinela Mira que rápido hemos llegado Qué mola, ¿eh? Este bichejo Esto lo atravesará También lo atraviesa todo, tío Un máquina El topillo este Malo bueno, el centinela Que nos va a fastidiar un poco Vale Yo llamaría la nave No sé pues hemos llegado al sitio, vale A ver, aquí Hay que coger la llave antigua? Yo tengo Pero Hay que ir arriba Bola de gravitinio, la va a coger su padre Que viene la centinela, depósito de plata No lo quiero eh, Aquí, esto es lo que hay que coger, fragmento Fragmento Ahí tenemos dos, vale Otro fragmento y aquí la caja No, no, no, Bola de gravitinio caja, caja de artefacto, esta es la caja vale grande dice la marchamos, la marcamos ahí que diga A ver si no me detecta el centinela, porque no, que oiga aquí vale, me he bajo tierra aquí tenemos la caja de artefacto, Pero necesita tres llaves, Vaya, vaya estorbando un poco esto Vale, necesita tres llaves que no tenemos. Ah, pues sí. <risa> pues venga. Claro, yo tenía guardadas. Tenía guardadas, eh. Por eso las tengo, no por otra cosa. Toma. ¿Qué me llevo ahí? ¿Qué me llevo? <risa> Globo calado. Ea. Acabar para encontrar el tesoro. Objetivo completado. Bien, bien. Eso es lo que queremos. Transmite los datos al cliente en una terminal de comercio. Vale. ¿Esto qué es comido o qué? Globo calado. Se usa para comercio. Vale, vale. Vale, pues es comercio, al carguero. A comercio. Vale. Esto nuevo. Muy bien. ¿Qué más tenemos por ahí? Exceso, la mordita y tal, más. Más datos recuperados de esto ¿Lo gasté el otro? Creo que sí, que lo gasté la última vez Pues tenía lo de la escaleras y todo eso Necesitamos, necesitamos datos recuperados de esto Vale, para comprarnos piecitas y tal Venga, despacio, de momento vamos bien No me puedo quejar El inventario, podéis ir mejor, pero bueno Aquí igual, vale La carcasa esta me la debería yo de quedar En ese traje Este igual en el estado de anemalía tengo yo por aquí la junto con ese vale saqueo ahí pipita de oro analizamos venga vamos ya 4000 de oro ¿eh? poca broma poca broma venga la batería está de iones para recargarnos los cables también interesante este no sé qué hacer con el cubito este. Este es para vender, pero es que te da muy poco unidad de datos. No me lo ha he hecho, ya lo, lo hemos utilizado. Vale. No sé que me lo pida. Es que no lo sé, tío. Lo del cubito este. Bueno, de momento no me estorba. Lo dejo ahí. Venga, ya hemos abierto la, la cajita esta. Pero ahora no nos vamos a ir sin la. Llavecita, porque si no, para el próximo No voy a tener llave llevado tierra por aquí Que vamos bien No me detecte el centinela vale y yo, eh 50 metros, tú Y no me va a dejar pasar por aquí, o qué No aquí <ríe> Un cacho para tío, no A ver, por aquí estas ah, estos son bolas de gravitino, creo, eh Miento de artefacto Quiero que me dé pasar Ahí Si lo topo Odio, oh, un molete Vamos por aquí, ¿no? Una bola súper grande esta Está ahí abajo 19 metros Tino no alcanzado ¿Por qué no te veo? No te destruye a ver, algo falla No funciona el... Es que estamos este terreno, no sé, tío Qué raro Si no he alcanzado, pues déjame coerte Ahí, ahí, ahí, fragmento de artefacto Vale, vale, perfecto, ya tengo la llave antigua, ¿vale? Ojo, la escalerita y todo, tío Qué pasada esto Me marca todavía allí el... Ah, el enlace de subida del artefacto. Vale, vale. Está fuera del planeta. Vale, vale. 39. <coughs> Perdón. Hay un montón, eh. Hay que cogerlos todos. Intentar. Dos con las ruinas estas, tío. <ríe> me pilla lejos, ¿eh? Pero bueno, no sé <ríe> Menuda cuevita me estoy haciendo por aquí Me pilla lejos todavía Y algo interesante por ahí también No sé Lo mismo está en el, en el exterior, ¿vale? Cinco unidades A ver, si por aquí no, por aquí no creo que me deje culpa Con los rayos estos Mientras me deje y no ha alcanzado Venga, a ver si lo puedo agarrar Lo que sea, está por ahí arriba Pero te he trincado Pegando saltito <risas> Pegando saltito Fragmento de artefacto A ver, estamos cerquita ya del exterior yo creo a ver o oh, no oh, esto está lleno no sé ni dónde me he metido aquí y no he alcanzado pero no puedo trincar esto cuidado no me interesa. Bien, estamos aquí cerquita vale Estoy No cansado pero no puedo acceder eh, que te cae amigo mi ratilla se cae ¿Y si puedo salir yo ay Vale, es que está ahí debajo, tío Esto y Mientras no venga el centinela A ver, si podemos entrar por aquí Por el circulillo este Todo esto está plagado de llaves, ¿vale? Hay que cogerla Aquí no me lea, por la ventana Pero por aquí sí, ¿no? Vale tengo que descubrir dónde está Porque ahora no me lo señala Estoy demasiado cerca y... No lo veo. Ahí. No. Se siente preocupado porque ahora se me ha ido. Fragmento Lo tenemos. Otra llavecita. Teníamos por ahí escondida. La bola de bola está bien, pero bueno, no es lo que queremos. Como venga él. El... Vale. Eh, ¿qué te pasa, amigo? ¿Qué te pasa? Que no está en tu planeta, ¿no? Ahí preocupa ya no tengo pienso así que tengo puesto unos detectores sistema de soporte vital acá le podemos poner linterna una linternilla ahí vale y alumbra y luego en el costado derecho pues barril de carga para que cargue no sé <ríe> madura batería solar para que te cargue Cantiplora. Cantimplora ahí Con agua Vale <risa> eh, ¿Qué os parece? Che, qué gracioso, eh tío mi... mi compañero, oye Se siente bromista y todo Qué guay Nueva cosa traje Me dice Está contento, está contento Eso es bueno Déjame que investigue, amigo Momento de artefacto Vale Tino alcanzado. Un este artefacto. Y otra llave antigua, ¿vale? Hemos recuperado las que tenía. Guardada. Esa es la caja que ya la hemos abierto. Otro fragmentito por ahí. Se está haciendo de día ya con el rollo. Ok. Tino alcanzado. Un terreno muy raro. Eh, otra, creo que llevo cuatro. Cinco. Cinco llavecillas. Está bien. Para los próximos. Todo esto no viene muy bien, ¿vale? <risa> Vamos a dejar estos secos de llaves. Una reliquia subterránea. Tampoco está muy lejos. <coughs> Perdón. Ese será sí un centinela, eh. Ese era un centinela. Déjame que investigue esto. Vale Ahora no lo veo Sí, lo alto, creo Del De la reliquia Sí, es que el otro lo tengo muy cerca Está ahí abajo A ver, voy a acabar para aquí, para abajo A ver, yo qué sé es Que no le veo a él el... A ver si me sitúo No, ese no es ¿Es eso dónde estoy, tío? Tengo que tener por aquí tan cerca Que es que no lo veo Reliquia subterránea Es esa, ¿no? 158 Concha capilar. Ah, lo mismo paso de la Bola de gravitino y todo Se vende bien, creo Sacar encima está el otro por ahí Y todo La caja que es la que hemos abierto nosotros Pues tengo que tener por aquí algo, pero no lo veo Es ese claro, es ese, tío Lo tengo señalado, me va a comer Vale Ahí está Hemos encontrado una cueva Ah, vale, las escudo vortices Vale, vale, vale Ok Las cuevas pues siempre traen Algún mineral Para descubrir Alguna plantita, vale Por aquí arriba suele haber alguna De vez en cuando, pero bueno, no es el caso ...y animales tampoco hay, así que... ...este... ...no me deja... ...este depósito... de ...plata, vale, vale... ...la bola de ahí de, ...del sistema... Este ...desconocido que... ...ah, la concha capilar, pues no... ...no la tengo vista... la voy a marcar, a ver... ...no me suena la verdad... ...vale... A ver si podemos acceder a ella A ver si puedo meterme aquí En este agujerito Y no alcanzado R3 para escoger La primera vez que cojo así Vaya tela con la, la... dos sencilla Aquí aguantando que tengo ya que cenar y todo pero es que es muy inmersivo esto no, no se te quita la gana de jugar a esto Y conforme vas descubriendo cosas Pues tienes ganas de descubrir más cosas Cristales de, de hidrógeno No más, eso no No sé por qué me lo señala con la La interrogación, ¿vale? Si eso lo he descubierto yo ya Eso no No es nada nuevo, ¿vale? Cristalillo Eso no no es nuevo Posito de oro Está muy bien, ¿eh? Bueno, lo tenemos marcado es lo importante Tío, me voy ya Que le den a la bola de gravitinio Y todo <ríe> No, que. Okay. qué? Una nave en Perpiña Madre mía No, amigo, amigo bueno. Mira ¿Cómo corre? La ratilla. Es que viene otra vez el centinela. Me va a pillar y, y no quiero, ¿eh? Que me trinque. Si no va a llamar a sus colegas. Ahí está el centinela. A 100 metros. Muchas gracias por coger la bolita esta. ¡Eh, ha detectado, ¿lo ves? Corre, bandolero Bueno, que están aquí ¡Corre! Tengo que perderlo, ¿eh? ¡Qué piñazo me voy a pegar! Este otra vez, tío? Corren un montón, ¿eh? 8, 7, yo no me voy a parar de correr hasta que se ponga eso a cero. Si está claro. Venga. Corre, dándole Bien, fuerza de centinela desactivada. Uff. sabía yo que por coger la bola de gravitino esa. <risa> ¿Qué vienen, tío? No sé por qué Y tampoco es para tanto A formarse se crea una microgreta y la extracción del orbe de a pie Una habilitación de la realidad localizada Las fuerzas de centinela responderán para estabilizar cualquier anomalía de este tipo Vale, por eso es Por los que vienen <ríe> Una geoda ¿Qué me ha dado? Bueno, no sé lo que me ha dado Concha capilar. Esto es nuevo, ¿eh? La concha capilar. Pero bueno, ahí están los. Los coleguitas. No, había pasado pasar de este. Voy a llamar ya a mi nave ya. Ok. Vamos a la navecilla aquí mismo. Y el coleguita se va a quedar por aquí. Y eso va a ir buscándome. Seguro que hay más cosas por el planeta este, pero. No me da muy buena Vibra Ok Despegamos Ahí sin Sin estrellarnos Transmite los datos a la De esta de comercio, me ha dicho Tenemos que la estación espacial Ah, no Final de comercio lance de subida del artefacto. Eh, ahí... ¿Qué planeta? la neta? Bueno. Bien, al menos puedo aparcar, ¿vale? Sí, ahí, ahí, el helipuerto Pero floja, floja, floja, floja Venga Ahí lo marcamos, el cuadrado y se baja automático estaba muy bien en estos edificios, es terminal Vale, pues ahí estaría Sistema lleno Nuevo descubrimiento Aquí nos dejan cositas Ok A la nave mismo Venga, una efigie viking a dársela a nuestro amigo Ale No se ha encontrado nada Ok, Munición de proyectil Vale, un planeta al lado. Ya sabéis que hay que descargarse y tal, todo esto, ¿vale? Pero bueno, vamos bien, yo creo. Y tengo dos escuditos. Eso mejora, mejora la cosa, ¿eh? Ahí. Está muy bien. Estupendo. Pues nada, chicos y chicas. Lo próximo es entregar ahí los datos y tal. Y tendremos que hacer más misiones y seguir ahí con lo que es. A ver cómo terminamos la misión esta de de despertar ¿eh? y, y todo eso vale pues nada un saludito aquí de parte de bandolero pionero espacial de acuerdo espero que haya gustado el directito de hoy mira cómo nieva niño es maravilla de planeta venga un saludito para todos la próxima más y mejor no se olvide de dejar like que ayuda mucho al canal un saludito para todos bye